quiero dar las gracias por la confianza en primer lugar y en segundo lugar, que todo lo que sea maquinaria que yo ya ver, pues el mes pasado hizo 46 años que empecé yo, que terminé la carrera y que empecé con este rollo y en maquinaria, maquinaria en arte, y siempre está relacionado o sea que con el tema de maquinaria conmigo lo tenéis muy facilito la verdad es que cuando lo vas viendo y cuando te van dando las las maquetaciones y los artículos y tal y cual, pues pues, eh, aparte que te gustan y pues, siempre te quedan cosas de decir, coño, yo hubiera puesto, hubiera añadido, hubiera, pues, como siempre, ¿no? Porque el tema de, de maquinaria yo tengo por ahí que me lo dedicó uno, un ingeniero Caminos que daba clases en la, en la Escuela de, de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas que se llamaba entonces un libro así de gordo, de maquinaria. Tengo otro de Julián Rojo, también así de borde de maquinaria. Claro, resumir toda la maquinaria en siete páginas a diez es complicado, ¿no? Aparte de la evolución que van que han tenido teniendo las máquinas, de que en un principio eran cada vez más grandes, la misma máquina pero más grandes, el de nueve el de 10, el de 11, y ahora últimamente lo que aplican es más tecnología, pero sin aumentar de más capacidad de rendimiento, pero sin aumentar el tamaño. ¿no? Es más electrónica, más informática, más no sé qué. Entonces, eh, pues bueno, elegimos estos por darle un, un abanico grande a todas las máquinas que se hacen para que se utilicen más o menos en, la, en carretera, con un apartado pero eso por la parte que, que me toca de ese opano, a la, la importancia de los parques de maquinaria, que hay uno de los parques de maquinaria, y lo que han hecho con las máquinas, dónde están, cómo están también, que pueden servir de una guía para los exportadores, y luego, pues, como tampoco voy podía ser menos el tema de los operadores, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, y un poco el tema de la normativa y prevención y tal. Me gustaría entregarte la portada del monográfico enmarcada como recuerdo muchas gracias. <risa> Qué, <risa> muchas gracias. Qué lo bien. ¿Eh? Qué <risa> bien. Muchas, gracias. muchas gracias Muchas gracias a todos.